hola el día de hoy te quiero enseñar a hacer una miniatura paso a paso para que puedas tener mucha más visibilidad en esta plataforma conocida como youtube si quieres aprender a hacer esto te invito a ver el video completo bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador y el primer paso será crear nuestro formato entonces para esto nos vamos aquí donde dice crear nuevo le damos un clic y aquí le ponemos el nombre por ejemplo miniatura video de esta manera después de eso nos encargamos de cambiarle la unidad de medida a píxeles y le damos una anchura de 1280 y una altura de 720 en resolución le decimos que nos dé 300 y en modo de color ya que estamos trabajando eh, para pantalla entonces le decimos que en rgb eh, finalmente le damos en contenido de fondo que no lo deje en color blanco como predeterminado y le damos en crear de esta manera creamos ya nuestro formato bueno nuestro segundo paso es la elección del color o colores entonces para esto utilizaremos la rueda cromática la cual nos ayudará a crear mejores combinaciones y armonizaciones de color para esto te planteo dos caminos, el primer camino que es el que utilizaremos en este video son los colores análogos, entonces escogemos un color base, por ejemplo el rojo y escogemos dos o tres colores cercanos a este como estarás viendo en pantalla, aquí al lado te dejo un ejemplo de miniatura hecho con esta técnica el segundo camino son los colores complementarios, que son dos colores totalmente puestos en la rueda cromática, como estarás viendo en pantalla, lo que generan eh, bastante contraste también es una buena opción y aquí te dejo una miniatura que hice con esta técnica bueno, ya habiendo escogido nuestro color lo que vamos a hacer es crear nuestro fondo para esto es muy sencillo nos vamos aquí a nuestro Jing yang y nos vamos a donde dice color uniforme aquí podremos escoger un color cualquiera en este caso escogeré un color rojo tirando hacia el vino tinto por lo que ya mencioné anteriormente y le damos en ok ya creamos nuestro fondo. El siguiente paso será agregar a nuestro sujeto u objeto. Para esto damos control o y abrimos nuestro archivo en donde tengamos a nuestro sujeto. Le damos en abrir. Le damos ok. Y para esto le damos control j para duplicar la capa y no trabajar sobre el original. Te aconsejo que la foto que tomes sea con un fondo contrastado. Con eso a la herramienta se le hará más fácil seleccionarte. Nos vamos aquí a herramienta lazo y nos vamos a donde dice herramienta lazo magnético. Para utilizarla es muy fácil. Damos un clic inicial en donde inicia la selección y vamos pasando muy cerca de nuestro sujeto. Cuando se desvíe la selección volvemos a dar clic. De lo contrario, solamente vamos a ir pasando el mouse al lado de donde queramos que se seleccione. De esta manera. No te preocupes si no queda perfecto. Para terminar la selección, nos vamos aquí al punto inicial y damos un clic. Le damos Q y como ves, se nos crean dos selecciones. Una selección de color y una en rojo. Lo que está en rojo es que está deseleccionado y lo que está en color es que está seleccionado. En nuestro caso, el sujeto. Lo que vamos a hacer es mejorar aún más esta selección. Para esto, lo primero que hacemos es acercarnos con Zoom, que se activa con Z. Después nos movemos con la mano, que se activa con la H o con la barra espaciadora. Y lo que hacemos es activar nuestro pincel. Nos fijamos que esté en circular definido y que tenga el 100% de la opacidad. Bueno, cuando pintamos en blanco lo que hace esto es seleccionar. Como ves? Selecciono esta parte que no la queremos. Y si le damos en negro, para cambiarlo a negro le damos X. Lo selecciona lo deselecciona. Entonces vamos a ir intercalando estos dos colores y vamos a utilizar la herramienta Zoom y mano durante toda la fotografía, de esta manera. Bueno, una vez hayamos terminado nuestra selección, lo que hacemos es suprimir Q nuevamente y teniendo nuestra foto, le damos a aquí y creamos una máscara de capa. Como es? nos creó una máscara de capa. Para ver cómo quedó nuestra selección, creamos aquí una capa de color uniforme en color negro para poder ver mejor y la ponemos debajo como ves generamos una selección solo nos queda mejorar un poco el cabello para esto es muy fácil nos vamos a nuestra capa y seleccionamos la máscara de capa damos doble clic y le damos en seleccionar y aplicar máscara estando allí nos acercamos con la herramienta de zoom y nos movemos con la herramienta de mano igual que antes y seleccionamos esta herramienta que se llama Pincel, perfeccionar bordes y lo empezamos a pasar cerca del cabello, nada más. Como ves, nos mejora muchísimo la textura de nuestro cabello de esta manera. Una vez hayamos terminado, le damos en OK. Como ves, terminamos de hacer ya nuestra selección. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar nuestro sujeto a el otro archivo, entonces le damos en V que es la herramienta mover, sacamos la pestaña y movemos el sujeto al otro lado, de esa manera, bueno, después le damos aquí clic derecho y le damos en convertir a objeto inteligente, nos alejamos un poco del canvas, le damos control T y teniendo oprimido shift para que no se deforme vamos encogiendo nuestra imagen, de esta manera. Y le damos chulito. Nos acercamos nuevamente. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo en un tercio de la línea. ¿A qué me refiero? Dale control H y como ves aparecen nuestras guías nuevamente. Lo encogemos un poco más. Y hacemos que la mirada coordine con esta línea. Ya que es toda la sensación de tú a tú. Lo seleccionamos más o menos aquí. De esta manera. No tiene que quedar exacto y dejamos un poco de aire arriba y al lado izquierdo y le damos en chulito le damos control h para desaparecer las guías y lo siguiente que haremos es agregar a nuestro objeto entonces le damos control o nuevamente y seleccionamos nuestro objeto en este caso sería mi logo de youtube y le doy en ok en este caso ya es un png por lo cual entonces lo que haré será arrastrarlo nada más de esta manera le doy en Convertir a Objeto Inteligente y lo que le doy es Control T, también para minimizar su tamaño Bueno, como ves, ya pusimos a nuestro sujeto y a nuestro logo lo único que hice fue cambiarles el color que por si no sabes cómo hacerlo, aquí arriba te estará dejando un video de cómo hacerlo el siguiente paso será crear nuestro texto para eso oprimimos T y escribimos nuestra frase la cual te aconsejo no tenga más de 5 o 4 palabras la primera frase será miniatura le doy OK la muevo un poquito vuelvo a arte y escribo mi segunda frase que sería YouTube y le doy en OK ahora selecciono ambas teniendo premio Shift presiono V y centramos nuestras dos frases después de esto las deselecciono selecciono una le doy a otra vez, selecciono mi frase y lo que hago es cambiar el color a blanco y vuelvo a hacer lo mismo pero con la otra frase como ves ya se ve mucho mejor y contrasta la frase con el fondo lo siguiente que vamos a hacer es escoger dos tipografías si se puede dos que contrasten mi primera tipografía será una curviada y mi segunda tipografía será algo más impactante y con menos detalles entonces la primera tipografía selecciono mi primer texto y en este caso se llama hello como ves es bastante curvada y ahora selecciono mi segunda frase y le doy aquí cambio el texto y en este caso será una llamada Big Nuddle Title. le doy clic. click después de esto vuelvo a seleccionarlas, las vuelvo a centrar con V le doy aquí y lo que te aconsejo es que haya una jerarquía entre textos para esto entonces una va a tener un mayor tamaño y otra va a tener un menor tamaño entonces selecciono mi primera frase y le bajo el tamaño por ejemplo a 30 y como ves ya se sabe que es lo que queremos destacar en este caso la palabra YouTube seleccionamos ambas otra vez damos control T y la ubicamos de mejor manera bueno, ya pusimos nuestro texto el último paso pero no menos importante son los pequeños detalles entonces para esto vamos a generar un mayor interés en nuestro sujeto y en nuestro logo para eso nos vamos a donde tenemos el fondo creamos una capa encima y dándole G nos vamos a la herramienta de herramienta de grado le decimos de grado radial y nos vamos a la segunda opción escogemos un color un poquito más claro que el del fondo lo cambiamos un poquito de tono, ya que elegimos los colores análogos por ejemplo algo como esto y creo un degrade como ves, destaca un poco más el sujeto ahora vamos a destacar más el logo volvemos a crear otra capa y generamos un segundo degrade aquí lo siguiente que vamos a hacer es encima de todas las capas generar una nueva capa que serán sombras y luces generales para eh, generar aún mayor interés entonces la primera será la sombra volvemos a escoger el degrade pero esta vez lineal y le cambiamos el color a negro generamos aquí abajo ya que la luz viene de arriba y le damos un poquito la opacidad Después volvemos a crear otra capa y generamos una que se llame Luz. Lo hacemos en color blanco y la luz como es viene de este lado, ten en cuenta ese tipo de cositas. Y disminuimos la opacidad. Volvemos a crear otra y un poquito más arriba. De esta manera. Como ves terminamos de hacer nuestra miniatura. Si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y por aquí arriba te estaré dejando otro video que te puede hacer de mucha ayuda. Gracias por ver este video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí te estaré dejando el canal y más contenido relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.